El mensaje que creo que tenemos que dar a, a, al cliente final es eh, en virtualización, eh, para ellos, pues bueno, es un, una palabra realmente complicada, os diría. Entonces, lo que tenemos que convencer al cliente final es que con virtualización puede eh, conseguir las cosas de una manera más sencilla. Eh, ...de tal manera que bueno pues, eh, el utilizar la tecnología no le suponga eh, un problema en su día a día... ...sino que realmente sea una ventaja, esto es algo que decimos todos... ...pero que luego es difícil difícil de transmitir, entonces para ello nosotros... Eh, ...invertimos mucho en, en canal de distribución, eh, entonces intentamos invertir... ...en, en estas eh, empresas eh, que trabajan con Microsoft que son capaces de prescribir en el, cliente, en el cliente final. Pero sobre todo, por resumir, es que en su modelo de negocio, pues si es un hotel, pues convencer a ese hotel de que, por ejemplo, con virtualización puede prestar mejor servicio a sus usuarios, que puede darle un PC virtual en sus, eh, en sus eh, habitaciones y que eso, por ejemplo, le permite, pues en vez de cobrar la habitación a 70 euros, cobrarla a 80 euros. ¿no? Entonces, yo creo que mensajes alrededor de no la virtualización per se, sino qué le permite o qué servicio nuevo le permite a, la a, una, a una empresa, pues vender, eh, vender eh, eh, con virtualización vender el producto. Ese sería para mí y eh, para Microsoft la propuesta de valor para la, la pequeña empresa.